Bartolo comprés, miembro del Partido Revolucionario Dominicano. Miembro del Partido Revolucionario Dominicano, líder comunitario que durante años ha defendido y trabajado en pro de los niños, jóvenes y ancianos. Fue regidor de la Sala Capitular del Cabildo Vegano en dos períodos por el Partido Revolucionario Dominicano, deportista y dirigente deportivo, esposo, hijo y padre orgulloso. Con ustedes, en Diálogo Matutino, Bartolo Comprés. Bien, estamos de vuelta y muchas gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. En la mañana de hoy nos encontramos eh, dialogando con un alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano aquí en la provincia de La Vega, a quien le damos las gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, don Bartolo. ¿Cómo se siente? Buen día muy bien, gracias a Dios, y, y buenos días al pueblo de La Vega, al mundo, que está conectado por internet, yo sé que este es un programa nuevo, pero que eh, eh, tiene una aceptación muy grande por tu profesionalidad y como tú diriges este programa, así que gracias por tenerme aquí en Este paso y estamos a tu disposición. Muchas gracias, y tenemos muchos temas interesantes, ahora mismo el escenario político está ocupado, con muchas, muchas cosas que están ocurriendo. A nivel local, pues tenemos lo de la construcción del parque lineal El Rito. A nivel nacional, tenemos la situación interna que vive el PRD y tenemos también algo que afecta a la clase política completa, que es el caso de Odebrecht. Que dicho sea de paso, hay una gran parte de dirigentes que fueron antes miembros del PRD. Pero primero vamos a conversar con ustedes. ¿Cómo está la situación interna de su partido? Sí, fíjate. Primero... Déjame aprovechar esta ocasión en tu programa, porque yo no estoy yendo mucho a la televisión, estoy en un perfil bajo ahora y estoy tranquilo, pero eh, quiero aprovechar esta ocasión porque ya este fin de semana es el día de la madre. Y la quiero enviar un saludo y mi felicitación a toda la madre del mundo, especialmente a la vegana. Eh, eh, un abrazo. Yo sé que son mujeres negadas que trabajan por el bienestar de su familia. Yo que la mía ya no está conmigo. Y fue una gran luchadora, una mujer que realmente me educó, educó a Pedro, mi hermano y a mí, sola. Entonces quiero enviarle este saludo para toda la madre, especialmente a compré, que está viendo el programa ahora mismo en casa, eh, a mi hija Maciel, que está en la capital, que seguro está viendo por internet porque le dije que iba estar aquí, le mandé un saludo. Así que a esas dos prendas queridas de, de mi corazón, muchas felicidades. El partido... Eh, no anda muy bien que digamos, realmente, hablando de con la sinceridad que a mí me caracteriza. Hay situaciones que se están dando dentro del partido que yo creo, y creo, no estoy seguro, que el compañero Miguel Vargas, presidente de nuestra organización, eh, hay temas que se le han ido de la mano y está ajeno muchas cosas que están sucediendo. Por ejemplo, aquí en La Vega, donde nosotros eh, trabajamos fervientemente por la candidatura de Danilo Medina, por un acuerdo político del Partido Revolucionario Dominicano, y yo como obediente al alineamiento de mi partido, eh, pues me integré inmediatamente a esa campaña. Eh, no vemos que los compañeros del partido que sí trabajaron para que Danilo hoy eh, volviera a repetir, sacaron el 62%, eh, que estaban al lado del PRD trabajando, se han tomado en cuenta. Sino que eh, se han tomado en cuenta una serie de gente que por amiguismo, y lo digo con toda honestidad, por amiguismo, otra porque son mujeres que tienen falda, tienen lo que dios le puso aquí en el pecho, y aquí hay dirigentes que les gusta usar esa situación para aprovecharse de la situación económica que está pasando en el país, que hay mujeres que necesitan un empleito, y muchas cantan la tentación del empleo a otra cosa, entonces nosotros no somos así, nosotros somos diferentes. Y el PRD tiene que enderezarse, aquí en La Vega. Aquí hay que desplazar una serie de dirigentes que ya, que realmente lo que se han es aprovechado de, del partido y de las posiciones que han eh, eh, eh, ocupado durante mucho tiempo. Por ejemplo, eh, el Víctor Gómez Casanova, que viene del Partido Reformista, el doctor César Mella, que está un poco más para el lado del PRM que del PRD. Y así vemos un sinnúmero de dirigentes, pero... Lo que me llama la atención es que cuando este acuerdo se llevó, se realizó, era un acuerdo de gobierno compartido. Entonces, lo que usted me dice ahora es que los lo pocos empleos que están cayendo, están cayendo en manos de dirigentes que no lo están canalizando bien. Por ejemplo, el caso de que hemos escuchado recientemente el exdiputado, don Hugo, de que él le ha, ha recibido una cuota muy importante de empleo. ¿Esa cuota no ha bajado a la dirigencia? No. Yo con mucho respeto que le tengo al compañero Hugo Núñez... Eh. Yo tengo el listado eh, de los nombramientos que ha conseguido en IDECO eh, y solamente veo ahí, tímidamente, eh, tres compañeros. Por ejemplo, está la compañera eh, eh, América Cabreja, que siempre ha sido una adherente del PRD. Eso yo no lo cuestiono, porque tengo que ser sincero. Eh, está William Hill, que ha sido que es PRD, eh, estaba ahí por tener el PRD, que por, o sea, un, está... Este, eh, Andújar, que está con Cagado y de Coaquí, pero después hay 10, o 12 o 12, 13 personas más que yo no sé quiénes son, que son personas que yo no conozco la trayectoria política de ella dentro del partido y eso es mucho decir que yo no la conozca, porque yo tengo en este, en este partido del año 1977, o sea que desde de 77 hasta esta fecha yo conozco a todos los PRDistas y hay gente que yo no la conozco, no sé cuál fue su... Su, su, trabajo, su trabajo político en esta, en esta campaña. Pero eso está muy mal, porque aquí hay una división de partido y hay un, una comisión de empleo de cinco personas que no han firmado una recomendación para nombrar a, a ningún compañero. Y con, con lo que tú decías de César Mella. Sí, César Mella dice que eso se lo dio Danilo, que él eh, pone a él que quiera, y el 70% o 60% de los empleados que hay en el Seguro Social son de mi amigo y hermano Guido Gómez Mazara. Porque él obedece, él es el amigo de Guido obedece a Guido, a Guido Gómez. Es una realidad que no se puede, no se puede tapar con un dedo y que Miguel, eh, yo estoy seguro que va a tratar de cómo solucionar ese problema, ha tratado de solucionarlo y no ha podido porque lo que dice es que él es amigo de Danilo y que Danilo fue que le entregó esa posición. No obstante, esa posición era para el Partido Revolucionario Dominicano. Mucha gente dice que doña Candy Montilla, la esposa del presidente, fue quien recomendó al doctor César Mella para esa posición. Pero recientemente vimos una declaración de doña Peggy Cabral, donde ella decía que a los compañeros que tengan paciencia, que no hay empleo para no hay cama para tanta gente. Y luego pues vimos cuando el alcalde de San Cristóbal fue posesionado, donde ella fue con una comisión reclamando la cuota de empleo. Entonces, ¿qué usted augura en el PRD si la situación interna continúa creciendo como una bola de nieve el nivel que va ahora? Fíjate, yo también critiqué esa declaración de la compañera Peggy porque es muy bonito ahora ya decir que no hay cama para tanta gente cuando se le vendió a la base del partido que era un gobierno compartido y por eso luchamos todos. Y ella ahora, porque es embajadora en Inglaterra, que ya tiene lo de ella asegurado, es fácil usted decir, no hay cama para tanta gente. Pero ¿cómo usted le puede decir eso a un compañerito que trabajó, que se merece, porque no es que, no es que van a ir todos los compañeros del PRD a una oposición, pero hay muchos que se lo merecen, que trabajaron. Entonces, eh, yo con el toro de San Cristóbal, que todo es muy de acuerdo eh, con él, que haya, eh, que nosotros aquí en La Vega debimos haber tomado esa decisión, que si yo vengo planteando que debemos tomar una decisión eh, firme y enérgica. Porque si usted ve en, en el área de, de la Dirección Nacional de Control de Droga, que el presidente es mi gran amigo, es general Guerrero Peralta, aquí se han nombrado una serie de personas, con 50, 55, 20, 30, personas que realmente no le ha aportado nada, eh, eh, a, a, no le ha aportado nada al proceso ni al partido. Usted entiende, usted ve que está nombrado ahí un señor que es abogado, de pontón, con 55 mil pesos que no lo necesita. Aunque todos necesitamos algo en la vida, pero yo creo que hay compañeros que necesitan más que ese señor que, está, que cobre 55 mil pesos, cuando hace años que ese señor no hace nada por este partido. Porque yo lo conozco muy bien y él me conoce a mí y él sabe de lo que yo hablo. Y está Fidel Núñez, que es mi amigo, pero Fidel Núñez es pensionado y trabaja en la cooperativa de maestros, O sea, tiene dos sueldos más otro sueldo que le ponen. Yo creo que no es justo. Yo entiendo que lo justo es que usted, al que merezca un empleo, que se lo ganó trabajando usted, porque hasta Dios lo dice, que el que trabaja tiene derecho a un sueldo, a una remuneración, pero usted tiene que trabajar. Entonces yo al PRD, aquí en La Vega, no lo estoy viendo con una, eh, con, con, con una proyección para crecer, sino descender, si seguimos de la manera que nos estamos comportando. Ahora, si cambiamos el trabajo, si cambiamos la forma... El partido revolucionario dominicano aquí en la Vega tiene mucho poder de crecer. Pero de esa manera no. De esa manera como estamos comentando no, yo creo que el PRD eh, eh, en vez de crecer lo que puede descender. Y hablando de, de, de descender, eh, Miguel Vargas dijo que el PRD en el 2020 sería una opción de poder. Eh, ¿Cómo usted valora la posición que ostentan ahora mismo los dirigentes actuales? Por ejemplo, el alcalde Kevin Cruz ¿Cómo usted valora el trabajo que he venido haciendo? Fíjate, eh, es una pregunta que tú me haces. Kevin y yo somos amigos de hace muchos años. Incluso eh, esa candidatura síndico de, de mi amigo, iba a decir compañero. Somos lo mismos todos. De mi amigo Kevin Cruz. Fueron compañeros de partido. Claro, y somos amigos personales. Realmente nosotros fuimos ideólogos junto con él de esa candidatura y trabajamos mucho por esa candidatura. O sea, que tuvieron la visión juntos de que... Exactamente, porque nosotros somos del mismo equipo político dentro del partido, eh, el amigo Kevin Cruz. Nosotros creemos que es un muchacho joven, que eh, tiene un potencial, yo creo que debe mejorar ciertas cosas. Eh, no podemos todavía valorar eh, cómo va a culminar su gestión porque apenas va a cumplir un año. Creo que debió haber hecho un poquito más que lo que ha hecho hasta, hasta este momento. Pero yo sé que se va a enderezar. Yo sé que él es, un, es una persona trabajadora. Lo conocemos bien, sé por qué te lo digo. Es una persona con una visión hacia el futuro. Porque además un muchacho joven. No puede culminar mal porque entonces terminaría su carrera política. Una carrera muy, política muy joven y, y muy y, prometedora. Y exitosa porque regidó dos veces... Eh, fue director de campaña del proyecto de Miguel Vargas, siendo yo a la sazón director de organización. Después fue coordinador de la campaña del de, de presidente Mejía cuando tuvimos la última. O sea, que eh, ha sido un político exitoso. Y yo espero de que él enderece bien el pulso y que culmine con una gran gestión, porque haciendo una buena gestión, una buena gestión, nos beneficiamos los veganos. Yo no soy egoísta. Estamos en partidos diferente hoy, pero mañana podemos estar juntos de nuevo trabajando Entonces yo no yo creo que, que él, él, él va a terminar bien. Para mí él tiene las condiciones y, y el deseo de terminar una sindicatura bien. Y le deseamos lo mejor, aunque no somos parte de ese proyecto, pero le, le, le deseamos lo mejor. Muy bien. Eh, ahora mismo ha causado cierta controversia la obra de edificios de apartamentos que se está construyendo a la orilla del río Camus. Muchos sectores opinan que representa ciertos riesgos para los que viven ahí y los que están construyendo la obra defienden la obra y dicen que no. ¿Qué usted opina de estos apartamentos? Fíjate, eh, yo conozco bien esa zona porque yo trabajo mucho, mucho político por ahí, muchos años. Sabe que a mí siempre me gustó, o me gusta, eh, siempre estar con, en los barrios trabajando y conozco muchas personas que viven de hace años en ese sector eh, yo creo que lo que hay que darle una explicación técnica a este pueblo, lo más aconsejable es, porque yo veo aquí eh, un sinnúmero de comunicadores opinando, diciendo que, yo te, que no sirve, otro que está bien, que uno respeta su opinión. Pero yo no puedo compartir esa opinión cuando usted no es técnico en la materia. Correcto. Ahora bien. No hay ningún aval técnico que exacto. diga ni siquiera. Sí no. Cuando aquí se haga un panel de ingenieros, no porque lo que dijo Silvio de León. Porque Osirio de León dice una cosa hoy, mañana dice otra. Yo conozco el accionario de Osirio de León porque él decía que Falcon Brie era factible que se podía protestar ahí. Era el único en el país que estaba de acuerdo con esa posición cuando todo el mundo estaba en contra. Y entonces ahora viene y dice, le hacen una entrevista que yo la vi eh, casualmente, eh, la hizo eh, mi amigo, eh, mi gran amigo y gran comunicador, Oliver Peña, vaya un saludo de esta de Tribuna, ese gran amigo mío, y vi la entrevista, entonces yo entiendo que lo que se debe hacer es un panel de técnico en la materia. Si se puede, bueno, vamos a seguir con la construcción. Ahora, si no se puede, no importa los millones que se hayan invertido ahí, si tú vas a poner en riesgo la vida de de una de, de, de, de varias personas, de cientos, porque se habla más de cien. Entonces, yo creo que hay que hacer un estudio técnico. Yo creo que, que ellos están preparando, que ellos no son locos, porque los ingenieros que que están haciendo esa obra, ahí, tienen que saber de eso, porque para eso estudiaron. No, y el riesgo que eso representaría si pasa una catástrofe ahí. Exacto. Entonces, en el lío que yo sé, van a haber involucrado Y el gobierno directamente de Danilo Medina, que está haciendo un gran gobierno. Entonces, yo creo que, que hay que eh, primero hacer un estudio real de la situación. Y eh, tam, como digo, que ellos no son locos tampoco, para construir y poner en riesgo cientos de, de familias que van a vivir ahí, y yo entiendo que eso es lo más correcto, hacer un estudio y decir la verdad, sin chantaje. Y porque aquí hay mucha gente, no quiero decir eh, lo, los directores de programa, pero aquí hay mucha gente chantajeando por debajo. Sí. Que atacan sin ninguna base para ver si consiguen algo. Si consiguen algo, exacto. Eh, ¿Qué usted opina de este tema que ha movido el ámbito político, lo ha sacudido al establecimiento político, que es el caso de Odebrecht? Ah, ahí Hay una famosa lista, ya hay dos listas que andan en los medios sociales eh, con algunos dirigentes de su ex partido, eh, que ahora pasaron, o sea que no pasaron de, al, PRM al PRM y del PLD. No hay nadie que yo sepa ahora mismo del PRD ni del Partido Reformista. ¿Por qué usted opina de este caso? Fíjate, esto es una comedia realmente, porque esto se ha convertido ya en la comedia del siglo, aquí en República Dominicana y yo creo que en el mundo. Porque se ha hablado tanto de Odebrecht que yo creo que ya que no va a pasar nada. Cosa incierta, porque el gobierno está comprometido con hacer un gobierno transparente, un gobierno que dé demostración, que de verdad quiere sanear lo que es la, la administración pública, que los funcionarios no vayan a hacerse ricos. Porque eh, usted, usted se fija que eh, gente que hace 15 años 10 eh, años andaban como usted, como yo, como un ciudadano común, reciben una fortuna que uno no se explica de noche a la mañana cómo consiguen esa fortuna. Yo creo que eh, eh, ya este gobierno y el país no aguanta más. Y el gobierno de que encabeza Danilo Medina, que para mí es un hombre serio, y está haciendo una gran labor en el gobierno, él como presidente, no tanto así algunos funcionarios. Que yo siempre he dicho que él tiene que remenear la mata, como cuando usted remenea una mata de guayaba madura, que cae toda podrida, que cae mucho Que la podrida cae y las que están buenas quedan queda. ahí agarrar. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que, que, que remenearse porque hay que sacar una cuanta gente que realmente lo que está haciéndole daño. Ahora, volviendo al asunto de Debre, ahí hay un litado que salió, pero hay otro litado ya que se anesa a la anterior. A la anterior. Donde van a caer gente presa. Yo tengo fe y esperanza de que para que Danilo dé una demostración contundente contra la corrupción, tiene que caer preso todo el que eh, hizo, todo el que robó, vamos a hablar claro. Todo el que robó. Todo el que cometió actos dolosos. doloso que robó. Porque eso es robarle el dinero a la salud, a la educación, a la seguridad. A la seguridad ciudadana, como está hoy, muy mal. Al desarrollo de un país, ese es un ladrón. Entonces, ese hay, hay que aplicar la ley duro. Ese hay que aplicar la ley, darle un ejemplo para que otros funcionarios que vayan a entrar al gobierno y lo que están, cojan miedo. Porque cuando usted sale impune, como yo veo mucho también que están caminando en la Mancha Media, que tienen un proceso abierto en la justicia, que usted lo ve hoy, eh, tirando, eh, andan con un paño verde, con un, una ropa verde, yo se lo respeto, no lo comparto. Porque también hay, hay muchos que están procesados, que fueron declarados eh, no admisibles por falla técnica, por lo que fuere, pero que también robaron. Sí, ahí hay gente que estuvieron involucrados en procesos. Entonces, yo creo que eso es lo que no puede pasar. Yo veo bien la, la posición del procurador que dice que tienen que instrumentar bien lo, los expedientes para que después la justicia no vaya con el cuento que están mal instrumentados, que tienen una falla técnica y que salgan libres. Yo creo que le que darle su tiempo para que puedan instrumentar esos expedientes con firmeza, que puedan ser seguros de que el que cometió un robo, un dolo, con el, el, el dinero del Estado, le vaya preso. Don Bartolo, nos quedan solamente tres minutos, y queríamos, dos minutos nos dicen aquí, y queríamos antes de irnos de que usted, pues le dé una exhortación a su partido, a su dirigencia, a su presidente de partido, al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y un, básicamente un mensaje de reflexión de, para que usted quiera darle a sus compañeros para ver cómo su partido se fortalece, porque en honor a la verdad, a la democracia de este país le conviene que todos los partidos se fortalezcan para que pueda haber un contrapeso. Fíjate, yo que he sido un hombre que he estado en el PRD, que sé que el partido que más sacrificios eh, y más muertos le ha, le ha aportado por la lucha democrática de este pueblo, para que hoy estemos viviendo un Estado democrático, sí me duele de verdad de corazón ver mi partido, que no me iría nunca, ni me voy. Una vez quise inventar y fue de, de un día para otro. Pero yo no me puedo ir de este partido porque yo nací y me crié ahí. Y me duele mi PRD. Y duele, me duele ver lo que está sucediendo con un grupo de oportunistas que mañana en otra organización política le van a hacer un ofrecimiento un poquito más alto y se van ahí Yo creo que el compañero Miguel, que tiene buenas intenciones, que es un gran dirigente, a lo contrario de muchas personas que hablan, el compañero Miguel yo lo conocí hace años al lado del de líder Peña Gómez. En aquellos tiempos, cuando, cuando era, cuando nadie se le acercaba prácticamente a Peña, en el primer gobierno de Don Antonio Guzmán, ¿usted se acuerda? Cuando que, Peña tuvo el problema con Magluta. Sí, no, pero cuando, primero con Don Antonio, cuando Peña dijo que no visitaba el Palacio Nacional, que no volvió más, entonces ahí estaba Miguel Vargas a su lado. No estaban esos dirigentes que están hoy criticándolo. Sí, sí estaba el compañero Miguel. Entonces yo creo que el PRD tiene que cambiar su forma. Tiene, tenemos que reestructurar la dirección del partido, ir a una convención para atraer personas nuevas. Hay muchos jóvenes que se me acercan, que quieren hacer política y lo quieren hacer a través de nuestro partido, porque el PRD está vivo. El PRD lo que hay que eh, la llama, a un poco para que siga encendiéndose y vuelva a iluminar con esa luz eh, eh, eh, de ese hacho encendido, para que así el PRD vuelva a retomar eh, lo que fue antes el partido más grande de la historia de la República Dominicana. El partido más grande y el partido que ha parido dos de los grandes líderes políticos de este país, que es el profesor Juan Bosch y el doctor José, José Francisco, Francisco. Peña Gómez. Don Bartolo, se nos acaba el tiempo. Queremos darle las gracias por aceptar nuestra invitación. Le dejamos una invitación abierta para que regrese a este programa y le damos las gracias a todos los que se mantuvieron en la sintonía con nosotros. Que Dios le bendiga y nos vemos mañana. Hasta la próxima.